De modo que pasamos ya eh, inmediatamente al segundo punto del orden del día, que es la charla que va a darnos nuestro compañero Jerónimo de la O. Regules, a quien no vamos a presentar porque lleva con nosotros muchos años y ya ha intervenido en estas juntas académicas pues, bastantes veces. La última creo que fue sobre Miguel Artigas, me parece. Creo que fue sobre Miguel Artigas. Eh, bueno, pues en esta ocasión va a ilustrarnos sobre una persona que ha quedado como ensombrecida, y, y no es justo que así sea, quizá por el relumbrón de su padre, de José María de Pereda. Eh, entonces va a hablarnos un poco para que conozcamos algo de los perfiles y de los rasgos de Vicente de Pereda, persona que tuvo... ...buena relación con el Centro de Estudios Montañeses en los primeros tiempos de este centro... ...tanto es así que a él le debemos el regalo de esta fotografía de su padre... Eh, ...de José María de Pereda, de aquel busto de Calderón de la Barca... ...y de una serie de recuerdos más de don José María de Pereda... ...ese busto que tenía Pereda en, en su despacho, en uno de sus dos despachos... Tenía uno en Polanco y otro en Santander, tenía un busto de Calderón de la Barca y otro de Quevedo. El de Quevedo no sé quién le heredaría, pero el de Calderón le heredó Vicente de Pereda y se le regaló al centro lo mismo que una serie de fotografías, ese cuadro. Bueno, y, y también eh, la, digamos, el, la principal aportación que hizo al centro de estudios Vicente de Pereda fue el famoso cuadro Jesús ya adentro. Uh -huh. De, de Fernando Pérez del Camino, que aunque esté depositado en el Museo de Bellas Artes de Santander, pues es desde el año 52, está ahí depositado, eh, es propiedad del Centro de Estudios Montañeses, gracias a la generosidad de Vicente de Pereda, que tuvo a bien donárselo al centro en el año 40. Bueno, pues ya sin más preámbulos, le cedemos la palabra a Jerónimo para saber cosas sobre este destacado hijo de José María de Pereda, destacado hombre de letras, etcétera. Bueno, pues yo eh, primero agradezco la presencia de, de, de tantos que habéis venido a escuchar este relato que todavía está inconcluso, porque he empezado a trabajar sobre ello hace unos meses, pero no pensaba dar la charla ahora en julio, pero como ha fallado una persona, pues. Eh, de esto sirve porque hay muchos expertos aquí en Pereda y podéis aportar también ideas para... Sirve un poco de debate, ¿no? Benito Salvador, ¿no? Eh, es verdad que a decir de Gerardo Diego, cuando muere, eh, cuando muere Vicente Pereda, todavía bastante joven, con 70 años se acaba de cumplir, no, no sé si había llegado a los 70, Gerardo Diego hace una pequeña reseña en, en ABC y dice, Pereda hijo para que nos diéramos cuenta de quién era, ¿no? eh, porque esa es una sombra que queda ahí, pues eh, claro, un padre tan famoso, pues el hijo, quizá, como ha dicho muy bien Paco, puede quedar en cierto modo menos valorado y, sobre todo, siendo una persona como era sencilla, amigo poco de tertulias, de revistas literarias muy poco, muy de su casa, y eso, claro, cuenta mucho. Eh, es decir, que sorprendentemente, he traído ahí tres novelas, pero eh, que no se ha reeditado desde los años 20, que son la mayor parte de sus obras, no se ha reeditado más que una, que muchos conoceréis, que es la que se titulaba Cantabria, y claro, se reedita porque en el auge autonómico también era una novela histórica de, de importancia, ¿no? la guerra de los cántabros con los romanos, se reedita... Eh, Mil, bueno, hace unos 20 años, o 20 algo, no me acuerdo ahora, con un prólogo de Jesús Pardo. ¿Eh? Es difícil de encontrar, esta novela no hubo una edición muy grande, pero lo, el resto no se, ha, no se ha reeditado y por lo tanto pues es poco conocido, es muy poco conocido. Eh, digo, he citado a Gerardo Diego, pero eh, es eh, eh, muere en Madrid, no muere en Santander, con lo cual también la repercusión un poco de su obra o de incluso el fallecimiento queda bastante mermada. ¿eh? Pongo aquí una foto de, de Vicente, ya algo mayor, otra foto sacada de ABC en su despacho. No he encontrado, también por la premura del tiempo, muchas fotos más. Eh, tendría que poner un poco en relación con la familia, que no es fácil, porque en realidad, no sé si alguno de los que estáis aquí conocéis alguno, pero la familia parte está fuera de Santander. Eh, es, emparentó con, eh, con Gutiérrez Calderón también, en parte, ¿no? Con, tú conocerás eh, a lo mejor algunos primos así, ¿no? No lo sé. <risa> Por parte de una de las hijas. Eh, pero tiene poca, en Santander queda poca familia que yo sepa, eh, tuvo, tuvo bastantes hijos, tuvo siete, ocho, eh, recientemente hace unos ocho o diez años falleció la, la última que era eh, monja Maricruz, Maricruz sí. que tú la conocías, tenía otra hermana también que era religiosa, otras dos, una soltera y otra sin hijos, eh, otro hermano, eh, que muere joven, otro que es asesinado en la guerra, que es el que se llamaba José María de Pereda, quizá le asesinan por, por los nombres tan... Era profesor, con 27 años, profesor en, en un instituto, creo, entonces eh, y, y por eso la familia no es mucha, y eso, y quiero resaltarlo repercute también en conocer a un autor, porque si nadie se ocupa de él, si nadie se ocupa de reeditar, ni, ni de dar a conocer, ni pues el autor muere, claro, lógicamente, con el tiempo, ¿no? Eh, esto a grandes rasgos, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos conocer a Vicente Pereda? Yo empecé a fijarme en esta figura cuando hice la, la tesis un poco sobre los años 20, la ideología en Cantabria, que la centré en Miguel Artigas. Eh, como sabéis, hice también la biografía de López Argüello, que fue también otro poeta y miembro de la Sociedad de, de Pelayo, amigo de Pereda y empecé un poco a reunir cosas de varios más eh, de, de esta época, ¿no? López Arguello y Pereda tenían bastante en común y era que ambos, además de ser literatos, no de gran de una gran trascendencia nacional, lógicamente, pero muy fieles a, a su labor literaria y su obra, también los dos tenían un gran sentido del social, participaron eh, López Arguello en Diputación y Pereda también en, un, en la previsión social, en el Instituto Social de Previsión creado por Maura, los dos se consagraron mucho a intentar aumentar la previsión social. Es decir, que este hombre, Pereda, aparte de novelista, su preocupación de toda una vida fue el campo montañés en cuanto a la previsión social. Estuvo trabajando luego en la caja de ahorros, en de Madrid, con este mismo sentido, ¿no? y se sintió, se sintió un poco defraudado, porque él en la autobiografía lo cuenta, de que no tuvo apoyos suficientes. ¿no? Eso por centrar la figura, novelista y promotor social. Se lo había comentado a Paco, que en el título, eh, llegué un poco tarde, porque primero le hablé de novelista y luego le, le dije mejor, podría ser, un podría ser muchos títulos, pero podría ser escritor idealista, porque era un idealista, ahora lo veremos, marcado por la preocupación social. Eso es lo que define... A este escritor. Eh, Pick, que siempre afinaba mucho, también en el año 36, eh, en un artículo, eh, también centra mucho su figura al decir: La herencia de Pereda. Y dice: La herencia de Pereda no es Vicente, ni es otros <coughs> autores. La herencia de Pereda. Vicente no es costumbrista en el sentido de emplear muchas palabras como ni centrarlo en el Valle Montañés. Hay algunas de Vicente que sí se centran en el Valle Montañés, pero en general, ahora lo contaremos, novela por novela, es más universal en los temas y más moralizante. Es novela social moralizante. Entonces Pic dice, la herencia de Pereda la veo y la veía entonces en Manuel Llano. Y la veía pues en Francisco Cubría, pero no, no en Vicente, ¿eh? para que quede claro que no hay una continuidad de padre a hijo en este sentido, ¿no? en muchos aspectos. Eh, voy a dar unos rasgos para centrar su figura. Nace en Santander. La vivienda de Pereda era la casa del de pasiego, que ahora se llama casa de piedra. Eh, Paseo 13 me parece que es. La conocéis todos porque ahí recaudan, <risa> es un sitio peligroso, eh, ahí estuvo, ahí nace en 1881 eh, y muere en Madrid en mayo del 50, o sea, un poco antes, digo aquí, de los 70 años. Es el hijo menor de Pereda, esto le marca también, porque es el hijo menor que tiene menos trato con un Pereda en plena eh, creación literaria. ¿no? Eh, le marca también algo muy conocido, que es que a los 11 años que tenía este niño, Pe Vicente, trágicamente muere, eh, o sea, eh, se suicida el hermano mayor, que era José Manuel. Eh, Juan Manuel. Juan Manuel. Eh, en ese momento, pues, él, en su autobiografía, que la tengo por ahí, que escribió, que se titulaba 50 años, define su vida como bucólica hasta entonces, bucólica en Polanco, las mieses, para él el campo era todo, un poco al estilo de Pereda. Eh, dice que gozó la niñez y no solo la niñez de, de Polanco, dice que tuvo, bueno, cita que es simpático el tema, a una ama de llaves vasca, Venancia, que él dice, dice que como a todo niño la vocación le surge de algo y que esta señora le contaba cuentos todas las noches. Entonces, dice la, la cita como importante en su vida. ¿no? Y cita también, lógicamente, a Galdós. Dice que con Galdós paseó mucho por Polanco y también por San Quintín. quizá más especialmente por San Quintín. Y que le hablaba de muchas cosas, especialmente de patriotismo español. Son los años posiblemente ya del 98, cuando él es un joven. Y está Galdós por aquí. Como digo, gran parte de estos datos son por lo tanto autobiográficos, su libro. Pero también hay otro autor que es José Montero Alonso, este periodista que hace en la famosa antología de escritores y artistas montañeses tan importante para todos nosotros, hace la eh, biografía de Vicente de Pereda. Y es verdad que, luego me he dado cuenta al leer los 50 años, que muchas de las cosas las copia de, directamente casi de Pereda. Es decir, que era difícil quizá para él tener muchos más datos entonces. ¿no? Poco más se ha hecho, poco más, porque, por lo menos que a mí me conste, eh, porque la figura del padre le ha dejado un poco apartado, hay algún figura literaria, bueno, estudiosos de literatura, pues la han citado, lógicamente, Jesús Lázaro, al, al hablar de, la, de los escritores de Cantabria, pues cita un poco las novelas, con unas pocas líneas de los argumentos, no se mete tampoco en grandes profundidades, y creo que muy poco más, es verdad que de la época hay comentaristas de prensa que le citan, en parte por su buen hacer, y quizá también en parte por la amistad con José María, José Ortega y Gasset eh, tuvo buena amistad en la juventud con Vicente, porque después de estudiar el, el bachiller Vicente en el instituto de aquí, en el Instituto de Cántabro, su padre le manda a Deusto y allí estaba entonces, en el mismo año, eh, Ortega y Gasset se hacen amigos. Seguirá una amistad bastante de conocimiento mutuo de por vida, aunque Ortega era muy diferente en carácter y Vicente era mucho más retraído. ¿no? Eh, sin embargo, solo está un año en Deusto, porque él se quejaba de que aquello era un ambiente un poco que le deprimía. Entonces el padre tuvo miedo, por lo que dice Montero en la biografía, tuvo un poco miedo de que le pasara como al otro hijo que se había suicidado, y le pasa a Salamanca, donde acaba la carrera, de derecho. Eh, no ejerce como abogado, pero ejerció pues, en las cajas de ahorros de asesor. Estamos ya entrando en el siglo XX. Y <coughs> su padre ha dejado de escribir prácticamente, y él, acabando la carrera, hace el primer drama, drama novísimo que publica en Santander 1900, justamente. Es una obra de teatro, porque él hizo teatro, hizo también novela, eh, ya moralista desde esas primeras, es un enfermo Ramón que eh, su mujer le engaña porque está enfermo eh, se divierte con otros y, y luego pues al morir parece que hay un poco reconciliación, entonces es como una ya desde, desde el principio es un autor que se preocupa mucho de los temas morales, como de dar un, un lenguaje moral a sus obras ¿no? eh, se la dedica a su padre tampoco se eh, he buscado, intenta buscar a ver si en el, en el, padre tenía alguna nota sobre la novela, pero no ha encontrado nada. Él sigue escribiendo algo en prensa, al principio con seudónimo, y decía incluso en su biografía que quizá debía haber escrito con seudónimo para que la sombra del padre no pesara tanto. Entonces, eh, con seudónimo, eh, hace algún artículo, que no sé por qué es este seudónimo, Matica, eh, en una, una crítica, que hay en el Cantábrico... ...que ahora es fácil de acceder por la hemeroteca... Eh, ...antes no, pero ahora ya es más fácil estas cosas... ...se encuentra todo bastante fácil... ...y hace una crítica de la aldea perdida de Palacio Valdés... ...en el 1903... ...también insistiendo en ese carácter... ...de catolicismo social de estas novelas de Palacio Valdés... ...de, de era la de... ...no me acuerdo qué novela es... ...la aldea perdida... Sí. Eh, ...muy pronto va a seguir ligado a Madrid, eh, se fija como tertuliano en el Ateneo, es decir, que abandona casi Santander desde el principio, más que en los veranos, pero en veranos largos, ¿no? como ahora, las vacaciones, él era capaz de venir a lo mejor en junio y marcharse en octubre, pero Madrid era su residencia de invierno, y en el Ateneo, pues, hace amistad muchas, a favor de su padre, lógicamente, incluso de Menéndez Pelayo, con el que tengo bastante trato, eh, habla de Chegaray y de Leonardo Torres Quevedo, porque eh, pocos años después, con 27 años, va a casarse con eh, Joaquina, que es la sobrina, no la hija como dicen en muchos lugares, yo al principio, no sé si aquí mismo dicen la hija también en Montero, pero luego localicé que era la sobrina de Luis, o sea, del hermano de Leonardo. Eh, se casa con Joaquina Torres Quevedo en el año 6, el año en que muere su padre. Y con, con ella tendrá eh, nueve hijos. Luego hablo un poquillo de, de la familia. Eh, continúa enviando cosas a la Atalaya, sobre todo a la Atalaya. Eh, escribe ya con su nombre... Por ejemplo, también en La Atalaya, en ese mismo año 6, está entre los muchos que protestan por el feo de la Academia a Menez Pelayo, por no nombrarle director. Y bueno, aparecen en, en, en todas las ocasiones que la intelectualidad eh, montañesa y especialmente santanderina está. Ahí está Vicente Pereda, lógicamente. Pero luego no he encontrado. Hay un salto, hay un salto quizá, pues no sé lo que hizo. Que deja de escribir. Desde 1906, antes incluso, desde el drama novísimo de 1900, hace algún artículo, pero no vuelve a hacer grandes obras. Y luego ya, en 1910, se decide a una primera creación novelada importante, que es Viejo Poema, a favor de darle a conocer también, en Santander, las revistas que había entonces, que eran Letras Montañesas y Revista Cántabra, que dan a conocer parcialmente en trozos esta producción. El argumento eh, es muy similar a lo que hemos hablado en el fondo de verdad, que es una lugareña seducida por un señorito que llega de Madrid, pues que era embarazada, el, eh, hay el problema de la venganza aldeana contra el seductor... Eh, la, porque la quiere abandonar, al final se arreglan, paga dinero a un señor a, un, a uno del pueblo para que se case con ella. Bueno, es, o sea, es una también de moralidad la, el argumento. De... Eh, viejo poema. Eh, aprovecha algunos viajes para hacer también eh, la casa de Goethe en 1912, porque le gusta mucho, eh, o sea, era un hombre de mucha cultura y por donde pasaba no podía habitar Sacar las críticas que hay es un libro divulgativo y él mismo lo dice. Él dice, no quiero hacer ninguna tesis sobre este autor, simplemente voy a decir mis impresiones de viaje. Eh, lógicamente, en, en esto era bastante humilde. no Decide eh, ya en 1916, después de una serie de años, volver a hacer eh, un entremés, burla burlando. Le estrena en Madrid, que es donde él más pasaba el tiempo, y luego en el Salón Pradera de Santander... Bueno, la prensa yo lo he consultado y eh, dicen que había cierto éxito, pero tampoco se ven grandes críticas. Y otra, que no figura en este libro, pero viene también en prensa, que es La Casa del Héroe, también estrenada en el año 18. 18. Eh, todavía frecuentaba bastante Santander, eh, su suegro vivía, que muere el año 23, desde esa fecha del 23 se desplaza ya mucho más a Madrid, eh, pero seguía frecuentando Santander porque eh, en el año 24 es concejal, muy brevemente, él siempre odió bastante la política y luego hablaremos un poco de ello, eh, pero seguía frecuentando el Ateneo, incluso fue vocal de la sección de literatura de, de, que presidía Artigas, que debió proponerle, eh, pero llegó a ser vicepresidente segundo también con Pombo en el año 24 y sigue dando casi todos los veranos alguna charla en este Ateneo ¿eh? de Santander. Por lo que respecta al otro ámbito cultural importante, que era la creación de la Sociedad Méndez Pelayo en esta época, fue un miembro, pero poco activo. Publicó alguna cosa en el boletín, pero muy poquita cosa, de... no, era, no era una persona... Era creador, pero no era un crítico que le gustara escribir de, de crítica profunda, ¿no? con lo cual el Boletín, que era una, es una publicación, sigue siendo eh, marcadamente filológica de crítica literaria, pues no apenas escribe, apenas escribe. Eh, sin embargo, tiene mucha relación con Artigas, hay correspondencia, y con Cosillo especialmente. En la Casona de Tudanca hay treinta y tantas cartas de, de esta época con, con cosillo de los dos que hablan de literatura. Eh, fue nombrado vocal de la Sociedad Menez Pelayo eh, el año 29, cuando fallece eh, Alfonso Ortiz de la Torre. Lo cual agradece mucho a Artigas, pero no, siguió sin ser una persona muy vinculada a, a estos temas más eruditos. Eh, sobre el Centro de Estudios Montañeses, por cerrar un poco este ámbito y luego paso a hablar de las obras, a pesar de que tú has dicho que has sido muy activo, yo creo que no lo era mucho, porque... No me activo, no, que, que fue muy benefactor. Del bueno, centro. sí, porque regaló cosas. <risa> en realidad... Sí, sí, sí, no. no. Eh, claro, le pasa una cosa sí. a, a Vicente Pereda, que no se siente tan cántabro de médula como su padre. ¿Sí? Y entonces eh, eso se nota en su obra, ¿no? O sea, eh, eh, bueno, quizás sí se sentía, pero con una proyección. Él sentía la proyección castellana y española, porque de hecho, ahora hablaré de sus obras, escribe Juan de Castilla. Hablando de hidalguía castellana y hablando también un poco del tema de la proyección de Cantabria, que hace una novela histórica importante que es Cantabria, pero la proyección de Cantabria en Castilla, ¿no? Entonces, en el centro, claro, tampoco era una persona de Urita que le gustaba la historia, ¿no? Especialmente, entonces, publica alguna cosa muy, muy breve eh, en Altamira, pero muy poca cosa también, ¿eh? y no sé si a las sesiones venía o no venía porque eso no he tenido tiempo de mirarlo poco venía <risa> no sé si tú tienes algún dato al por respecto por el año ¿no? por los primerísimos años pero en verano nada más exactamente es que era, no estaba en invierno así tampoco claro mm. es decir Santander para él era muy importante muy importante las obras algunas sí que las sitúa en valles montañeses pero no le da ese carácter de, de cantabrismo, digamos. Y en Madrid, bueno, hay que decir una cosa, que sí, sí que quiso vincularse a la colonia montañesa y fue presidente de la Casa de la Montaña de Madrid desde el año veintitantos eh, hasta la guerra. En, en la guerra es destituido porque también tiene que abandonar Madrid, o sea, le llevan a la checa y casi tuvo que irse corriendo por si acaso. Pero bueno, hasta el año 36, 37 desde el año 22-23 preside la Casa de, de Cantabria, que entonces se llamaba Casa de la Montaña, o Casa de Cantabria, no estoy seguro ahora, el, el título oficial, porque aparecen los dos. Eh, es decir, que él quería representar a su tierra un poco de esta manera. ¿no? Hay muy poco conocimiento de estos temas de las, casonas, de, la, de las casas de Cantabria en estos años, que es un tema que sería interesante que a alguien le, que le gustara, porque... Yo al, al, al ver los años 20, que es lo que he tratado en profundidad, he visto la Casa de Cantabria en Bilbao, por ejemplo, que hacía muchos actos, la de, esta, la de Madrid he visto algunas cosas, y sin embargo en esa época está como muy olvidado, esto. No, no existen casi publicaciones de artículos. ¿no? Como decía al principio eh, Amigo de Argüello, de López Argüello. ...que fue presidente de Diputación, ingeniero, poeta y promotor social... ...porque Arguello se ocupó de los cotos apícolas sobre todo... ...y, y cotos eh, agrarios... Eh, ...Pereda le complementa y hace cotos forestales... Que, que, que, ...¿en qué consistía eso realmente? Era una prohibición, o sea, era llamar a pequeños propietarios... ...propietarios, pero pequeños propietarios que aportaran... ...que plantaban árboles y tenían cuando se jubilaran... ...con 60, 70 años... 70 más bien, entonces, una una cantidad de dinero para poder eh, subsistir en el medio agrario, ¿no? Era una muy buena idea que, bueno, no sé si no tuvo tiempo de desarrollarse porque esto empieza un poco eh, cercano a los 20. La dictadura primavera lo promovió un poco, pero bueno, luego quedó parado y ahí quedó el tema eh, hasta la creación ya de la previsión más estatal, ¿no? Entonces esta labor social para él era importantísima, es miembro del de cooperativismo católico también, es miembro destacado de la famosa Federación Montañesa Católica Agraria que a decir de su biógrafo de Montero, y también lo dice él en su autobiografía, iba a hacer que hubiese sido fantástico un, una crónica desde que se formó y no tuvo tiempo porque se murió, no lo he dicho al principio, murió muy de repente de un ictus y, en, en mi y, y no tuvo tiempo de acabar varias obras que tenía en ¿no? Era presidente de un sindicato agrícola en Polanco, creó este coto forestal, el año 22 lo inaugura eh, con todas las personalidades de la, de la provincia. Eh, a poco que se bucean revistas de entonces, Montes Industrias, eh, revistas de previsión, aparece Pereda hablando de ello. Eh, hace incluso un libro, un libro que es Cotos forestales de previsión, yo al ojearle he visto lo primero, claro, hay, mucho, hay un apartado muy grande de estatutos, de cosas técnicas que bueno, hoy día tienen menos importancia porque ya está caduco el tema, pero cogiendo los prólogos, por ejemplo, el prólogo de Ángel Osorio y Gallardo, que, que fue un personaje de la política muy interesante, eh, el propio Ángel casi en el prólogo lo deja mal porque dice esto va malo, <risa> esto no sirve de mucho estábamos hablando del año 30 claro, ya estaba muy cercana a la república y ya llevaba el 10 años intentando moverlo y no había modo yo no sé si es que no se implicaban los propietarios o todo el mundo como es muy, muy humano nadie quiere poner dinero porque piensa que de mayor ya se me arreglará el tema, la cuestión es que no consiguió eh, fomentar este tema de... él decía, en el, eh, palabras, palabras de Vicente en este prólogo, decía que quería dedicarlo a los españoles del campo que viven trabajosamente de angostas propiedades y de ásperos salarios. Entonces quería que fuera una solución estas cooperativas, a modo de cooperativa, pero como digo, eh, la realidad que le pasó también a Arguello, al presidente amigo suyo, no, no funcionó demasiado. Eh, también en el Ateneo, en este aspecto, ya una, una charla, por lo menos una, traía más personas, traía Álvaro López Núñez, que era el, a nivel nacional el especialista en previsión, y la verdad es que dedica mucho tiempo a ello, eh, da otra charla sobre colonización interior, explicando cómo hay que fomentar el campo, bueno, pero yo creo que de hecho en Cantabria la repercusión no, no fue nada grande. Eh, yo creo que él quedó un poco quemado por este tema, y de hecho cuando la dictadura de Primo Rivera en la autobiografía, es verdad que la escribe en la posguerra, ya, a posteriori, a veces se, se dicen cosas distintas, ¿no? Pero él decía, de la dictadura, decía, es que no, como que no lo habían apoyado, en el sentido de decir, eh, echasteis a los oligarcas, creo que son las palabras, pero vosotros les estabais apoyando antes, y no habéis conseguido mejorarlo, o sea, él, él se sentía que no era, por familia era tradicionalista, él se sentía alejado de un capitalismo liberal exacerbado, bastante alejado, Le, lo odiaba bastante, pero también odiaba el socialismo bastante, entonces estaba en un lugar de nadie. La propia burguesía se sentía un poco señalada por alguna novela, porque hacía una crítica social, de que el, ahora lo contaré también en algún argumento, entonces eso también pudo contribuir un poco a, a, a una pérdida de una popularidad que no ganó como Pereda, padre, que en realidad de una manera más aséptica, retrataba lo que veía, lo agradable de, del puerto, sotileza, lo agradable de la montaña, y no se metía en este moralismo de una manera tan, tan profunda. ¿no? Eh, él frecuenta también Bilbao, y de hecho... En, la famosa, en los años 20, es conocido de muchos de los que estáis aquí, que hubo un movimiento de los dos Ateneos, el Ateneo de Santander y el Ateneo de Bilbao, sobre todo, de aproximación. Y hubo figuras del Ateneo de Bilbao que vinieron a Santander, figuras del Ateneo de Santander que fueron a Bilbao. Y él participó, yendo a Bilbao, a hablar también de previsión social. Eh, el famoso Ramón Basterra, un personaje muy característico de la época... Eh, ...como literato y como hombre... ...muy característico... Eh, ...escribe una crítica muy importante... ...de su libro Cantabria... ...alabando, alabando mucho ese libro de, de... ...de Vicente Pereda ...y viene a Santander o a Asterra... ...Vicente también va a Bilbao... ...igual que vino eh, Pedro Aguilor... ...igual que vino... Eh, ...bueno... Morán y Michalena... ...bueno, mucha, muchos de los que estaban en Bilbao... ...hoy parece impensable, ¿no?... ...esas colaboraciones que hoy, por desgracia... Parece que vivimos en universos como un poco más separados, ¿no? Creo que tengo por ahí alguna imagen de... Bueno, además de la novela, hizo comedia y drama. Ahora lo explicaré. La verdad es que son fotos bastante malas. Uno de sus más famosos fue El anillo de Saturno. Eh, como digo, en el teatro de Beatriz de Madrid se, se estrena con cierto éxito. Eso sí que hay bastante crítica. Y luego aquí se le ve a él, pero muy mal, ¿no? Se le ve ahí muy mal. Entre Galdós, ahí está Galdós. Es este segundo, yo creo. No estoy seguro, yo creo que es este. Sí, yo creo que sí. Aunque tenía mis dudas porque es muy mala foto. Pero casi seguro. En uno de... de esta biografía suya... Y también en, eh, él recalca este eh, odio a la política de grupos. Lo recalca muy bien, dice que no puede seguir el país con puños cerrados o brazo a la romana. Lo pongo ahí en rojo y saca estas mismas frases que son copiadas. Con guerra colectiva, matanzas bárbaras, culto a la raza y al orden imperialista. Eh, o sea, él, él es una persona en este sentido muy muy lúcida de que todo eso iba a ser un desastre. Es hasta bastante pesimista a veces en sus... Pero claro, le dio la razón, la realidad le dio la razón. Esto es año 35 todavía y está hablando ya del problema del nazismo, de los totalitarismos, de, de los rusos, de los alemanes, de todo esto, ¿no? tan pequeñito. Aquí hay un libro que publica también con, en colaboración con otras personas para que se vea esta proyección suya, que es Los Bosques, Canción y Fuerza de España, que esto ya es en la posguerra. ¿Eh? No tengo muchas fotos, trataré de conseguirlas. Aquí, eh, en Polanco, cada poco tiempo se hacían homenajes a Pereda, por la ocasión que fuera, o por su centenario que fue el año 33 o por la estatua que le erigieron, o... entonces el año 29 aquí está en una foto, haciendo el discurso en presencia del obispo de... y autoridades varias. Eh... Y esto es lo que estaba contando ahora, una conferencia de Pérez en la Ateneo de Bilbao, cosas que ahora ya no se ven tanto, este esta... intercambio está en tan importantes desde todos los puntos de vista, no solo de literario y de creación, sino de cohesión española. ¿no? Su vida en Madrid, ya he contado bastante, pero he dicho, y lo repito de nuevo, que al fallecer sus suegros, cuando más se liga a Madrid, el año 23, tenía una hermana, eh, su mujer, que era Ana Torres Quevedo, tenía una hermana, Ana, su mujer era Joaquina, que se casa con José Cabrero Mons en Santander, también de, de familia, por citar alguna familia así montañesa. ¿no? Otros de los primos se casan con Gutiérrez Calderón, que es lo que te comentaba a ti. Eh, y su vida en Madrid se basa, sobre todo en la, antes de la guerra, pero luego ya en la posguerra también, en... La promoción de la prevención social en el seno del de Montepiedad, de la Caja de Ahorros de Montepiedad de Madrid. Eh, por decir alguna nota más sobre su autobiografía, que es quizá lo más interesante para conocer el momento político y el momento personal, él reflexiona que la dictadura de Primo Rivera pudo tener una buena acogida, que Primo Rivera era un gran señor y hombre bueno que contaba con la simpatía, pero que hubo errores, quizá la longitud tan grande del periodo, que no encontró apoyo en las clases eh, burguesas, que también se han, quiso amparar en las ambiciones del obrerismo, dice, y al final eh, entiende de, de que fallaron cosas, de que fallaron cosas ya en ese periodo que es lo que trae la república, Parece destacarse alguna, eh, por herrera oria, cierta simpatía, pero tampoco mucho. ¿no? No, él no tenía simpatía por... Habla de que es humanista, que prodenomina lo canónico, y, y, pero no, no, no para a decir estas, eh, mi preferencia. Sí con una persona eh, que es Maura, que la aprecia mucho, el más liberal de los políticos de su tiempo, a quien le hicieron... La vida imposible. Para él, Maura era importante y Vázquez de Mella también dice que lo mismo que también hace la vida imposible. Y son los dos horizontes que, claro, él tiene, pero que fallecen los dos, como es sabido: primero Vázquez de Mella y después, en el año 25, eh, Maura. ¿no? Entonces, se le quitan sus referencias. ¿no? Sobre el regionalismo, vamos a pasar a otro tema. Que conoce muy bien Benito, porque en la crónica del regionalismo en Antártida, pues Benito le cita ampliamente porque Vicente Revilla, eh, ya al empezar la república. Perea, Perea. Perdón. Perea y <risa> y Pereda, y Pereda y Revilla. Y Vicente Pereda y Revilla. Vicente Pereda y Revilla, que se apellidaba. Sí. Igual tenía algún pariente. Sí, sí. Vicente bueno, Pereda y Revilla, de la eh, en el año 32, tanto en prensa como en el Ateneo, dice lo siguiente, casi voy a leer, porque eh, dice casi lo siguiente, bueno, él se sentía muy español por ser muy montañés, o sea, lo mismo que también Menezes Pelayo, y lo dice de esa manera, y habla lo mismo de su, de su biografiado que fue Aguirre y Escalante, que es el último ensayo que hace él también para la famosa colección de escritores y artistas. Sí, es entonces dice lo mismo, y decía de Aguirre, algo que yo creo que era pensando en sí mismo, Aguirre llegó a Mozo nadando en el mar Cantábrico, esencial, nadar en el Cantábrico, pero leyendo la historia de España y sintiendo hasta la médula el romántico tradicionalismo santanderino. O sea, yo creo que decía lo que pensaba de él. En cierto modo es lo que dice Montero, que escribía como era. Incluso cuando hacía novelas reflejaba su manera de pensar, ¿no? Entonces, al llegar la República y las autonomías, eh, en el año 32 sobre todo, pues ya digo que toda esta serie de artículos en prensa, eh, charlas en el Ateneo, eh, en parte está Pic, en parte está él, pero hay más eh, personajes. En, en realidad Pic y él mmm, opinaban bastante parecido, aunque se picaban unos a otros, porque él decía que ...nadie quería estatutos de autonomía... ...ni los había pedido excepto Cataluña... ...y quizá Vasconia, y tenía razón... ...porque está hablando del año 31-32... ¿no? ...entonces para qué sacar el tema decía... Y, ...y decía que de hacer algo... ...tenía que ser una federación castellano-montañesa... ...pero no quería tampoco hacerlo en principio... ...porque decía que las autonomías... tarde o temprano conducen a la separación... ...la voz de Cantabria el 5 de julio de 32... ...dice eso... ...claro, insiste en ello varias veces... Entonces, esa era su opinión clarísima eh, sobre el tema. ¿no? Entonces, eh, yo creo que no hay que decir más. Esa es su opinión, aunque tengo algo más que sobre el tema este autonómico, pero yo creo que no. Ahí se, re, se define totalmente. Claro, al llegar a la, la República, él está muy preocupado. Eh, por ejemplo, en esta revista de estudios hispánicos, bastante ligada a la derecha eh, la derecha de Herrera Oria, más bien, no era acción española, era la de estudios hispánicos, él eh, habla de que lo que hay que hacer, define muy bien al personaje también, patria, orden, trabajo, las propiedades, el hogar cristiano, la paz, el espíritu de sacrificio, y pone tres puntos y dice, magnífico, Vamos a ello, pero empezando por lo último, el sacrificio. Es lo que dice que en las clases burguesas no había ningún espíritu de sacrificio, entonces no se puede hacer nada, ¿no? Entonces es lo que quería decir eh, un poco este hombre, ¿no? Bueno, pues sobre la biografía, podemos comentar alguna cosa más, pero voy a pasar a las novelas, definir un poco lo que fueron sus novelas y menos su teatro, que fue quizá de menos importancia, ya he hablado de la primera, que fue Viejo Poema, esa ya hablé, que era un poco moralista, era un, un tema de una pareja donde él se muere, y bueno, moralista el tema. No, perdón, esa es la primera del 1900, Viejo Poema, eh, es las ideas del abuso social, del, del que venía de Madrid y dejó embarazada a la, a la del pueblo. Tanto una como otra, todavía algo de, de, de centrarse en el valle, en la zona del pueblo, un poco de pereda. Luego la fiera campesina, que hace el año 19, quizá no gustó a todos, era un arrebato arremetiendo contra los caciques, diciendo que, que por qué pasaban estas cosas. Es un poco pesada al principio de la novela, porque solo repite y repite, llega esa autobiográfica, y entonces él llega al pueblo después de cuatro años de estudiantes, como si fuera él, y todo el mundo le habla de las elecciones y le dice, tú con quién estás, tú con quién estás, tú vas a apoyar al cacique. Y él como dice, a mí qué me importa si no sé quién es el cacique. Y dicen, ah tú estás apoyando al otro. Él no, no quería apoyar al otro, que eran los más democráticos. no Estás apoyando al otro. Entonces el cacique ordena a su esbirro que le coja, que era la fiera campesina, el esbirro, a ese hay que darle ahí un, una lección le, le encierra y él, claro, intenta escapar con ayuda de su novia, que era una prima, Fernanda, y al final pierde el cacique, claro, porque con el revuelo que se monta, pues el cacique cae en, en desgracia y pierde. Es decir, es como una, es un argumento bastante sencillo, entretenido, pero sencillo, y... Así de sencillo. Hay que decir también que pasa también en otras novelas de él, que hay bastante protagonismo femenino. O sea, muchas veces la protagonista es o, o coprotagonista son mujeres con bastante fuerza. Eh, podríamos hablar de la hidalga fea, que también es una hidalga, que es realmente, aunque sea fea, era la que sabía hacer las cosas muy bien. Eh, también en la fiera campesina, la prima que tiene un gran protagonismo, que es la que realmente le salva, en la novela de Cantabria, hay dos cántabras fieras, una, una menos que es Cecilia, que se casa con un romano, Claudio, luego lo contaré, pero otra mucho más fiera, que se llamaba Pola, que mataba hachazos romanos, por ahí, como, como en las series de ahora, ¿no? eh, es decir, que en otra novela que es la novela centrada en Roma es Jesaín. Jesaín, esta novela que la titula él, él, novela histórica Jesucristo, que es un nombre que no, para una novela queda bastante mal y quizá ha perdido mucho interés por eso, porque la gente ha creído que era un libro de Jesucristo. Entonces, al leerla, yo al leerla he dicho, bueno, no está tan mal. Y es un relato que si lo hubiera titulado como es la protagonista, que es Jesaín, Jesaín de Betel, pues hubiese sido una especie de pequeño venur, escrito por un cántabro, ¿no? eh, que al final es el encuentro con Cristo, pero, pero describe muy bien, muy bien el ambiente de la, de la época, de porque era una persona formada y él sabía muy bien describir estos ambientes de la época de Cristo. ¿no? Pero claro, falló también en el título. Como digo, muchas protagonistas, eh, mujeres con bastante peso, que es uno de los temas que digo, eh, igual que el poco uso del lenguaje montañés, y también este catolicismo social que está en moralidad y esta oposición antipática a la burguesía excesivamente capitalista. Todo eso en todas las novelas sale. Esto se ve muy bien en, en Juan de Castilla, que aunque el título parezca que es una novela pro-castellana, no es, no, no es pro-castellana. Simplemente habla de un hidalgo, Juan, que llega al pueblo de Castilla, todo agotado andando porque se ha enterado se sitúa como en el 19 se ha enterado de que las fincas de los hidalgos más, eh, los que trataban mejor a los campesinos, las quieren comprar los capitalistas, estilo de desamortización, para luego alquilarlas en condiciones y ceder en concesión a una mina que va a explotar todo aquello y destrozarlo. Entonces, él llega ahí agotado, agotado para evitarlo. Es decir, es una novela también moralizante. Se llama Juan de Castilla, pero podía ser... Eh, y es moralizante en ese sentido y además casi acaba con un sentido de redención porque al final le matan a este Juan le matan eh, la plebe de la ciudad que tiene comercio y que quiere apoyar a esas cosas no los campesinos que están fuera pero la plebe de la ciudad tiene el error el de meterse en la ciudad porque afuera le apoyaban todos pero dentro como metía aquí entonces le, le pegan y le matan acaba matándole casi voluntariamente él lo busca ¿no? Eh, Juan de Castilla se ve, como digo, este desencanto con esa burguesía que buscaba pues eso, la explotación de la mina, eh, expulsar a los campesinos y, y además es que lo, lo repite y lo repite. ¿no? Eh, la Hidalga fea, que la he comentado eh, brevemente. Es también un alegato en este sentido. Es una hidalga que vale mucho, pero es fea. <risa> eh, Jesús Lázaro se equivoca, y no sé por qué, al poner, pone la hidalga ciega. Se equivocó al, al escribirlo. Pero luego digo, y se pone ciega, es fea. Bueno, no sé si era ciega también. Eh, la cuestión es que se llamaba Juana y se casa con un italiano Rafael, que claro, llega... Muy a supuestamente enamorado de ella, pero claro, tenía trampa, porque este Hidalgo Rafael sabía toda su historia, sabía que tenía dinero, y le iba a comunicar la muerte de su hermano, del hermano de la Hidalga en Italia, y para, de esa manera, arreglar la herencia y decir que se lo llevaba tal. En realidad no había muerto el hermano, era una trampa, pero al final, como muchas de estas novelas, al final este hombre eh, cuida de Juana, al final de todo, ya casi hasta se enamora y dice que es bella, porque es bella como persona. ¿Se da cuenta? Dice, si es que la fialdad no tiene importancia, es bella. ¿Eh? O sea, que es una novela que son bonitas, con ¿no? un final feliz en este caso. ¿no? Uh -huh. Pasa un poco parecido también en Arcoíris, novela de aventuras en que Sol, también esta hidalga viuda, en este caso al revés caprichosa, se enamora de Francisco que tiene más dinero, derrocha su dinero, recorre en España y, y bueno, es una crítica ridiculizando esta aristocracia que no hacía nada, que recorría en España y gastaba en el dinero. Eh, le gustó mucho a, a, este, a Nostradamus este, Segura, que escribió como... Fernando es? Segura. Eh, hace una crítica larga y dice que está muy bien criticar esas cosas de la que era un gran hombre escribiendo, dice que le gustó mucho el libro, eh, este tipo de crítica, ¿no? en un artículo largo que hace. No quiero extenderme en exceso, voy a comentar otras dos de las novelas, que son muy similares. Eh, por ejemplo, hace una que no es novela, sino es como relatos, quizás lo que más se parece a Pereda, que es en el año 26, Cartas del Solariego. Esto Cosío, cosío en Indicaciones, que era como firmaba algunos artículos, eh, le anima, le dice que está muy bien, que es una prosa musculada, personal, cada día más vigorosa, cada vez, y muy expresiva, y es posible, expresiva. Lo que pasa es que no lo repite, hace esto, por ejemplo, habla de la niña rica que se divierte y dice que es cazadora, nadadora, conductora de coches que se pone enferma porque se murió su perrito, luego habla de Pío, el, el que lo hacía todo en el pueblo, que de solina, carpintea, no sé qué, va haciendo personajes, personajes, de, de, de el estilo de un poco cubría los personajes, no, pero sin ese lenguaje. no. Hay una obra que no he podido leer, que es Meditaciones Castellanas, he leído alguna crítica, que supongo que sería, por lo que se dice, en la idiosincrasia hispana, Quiere decir él como que está en Castilla y que en realidad, si nos olvidamos de Castilla, nos olvidamos de España un poco. Y, y esto, no puedo hablar mucho más de ella, más que algunas críticas que he leído, porque no la he tenido a mano. No es fácil encontrar estos libros. Pues. Eh, voy a decir un poco más en profundidad el argumento de Jesucristo para animar a leerla al que quiera, porque es cortita y se lee bien. Es un estilo, yo he dicho aquí, porque también eh, lo decía algún crítico, se relaciona pues con posteridad. Este es un hombre que quizá vive un poco anacrónicamente durante años después, pero se relaciona con el Cobadis de final del siglo XIX, con el Benur, eh, se imprime como todo lo suyo en Madrid, que ese es quizá el error de, de no centrarse más en Cantabria, pero bueno, no podía. O el error o, o el acierto, no sé. De hecho tiene el imprimatur de Agustín Tobalina. O sea, se lo, se lo mandó a Tobalina, que era el censor del Obispado de Santander, para que le dijera que aquello estaba bien. Porque tiene una primera introducción hablando de Jesucristo y hablando no venía a cuento en una novela pero hablando que si las biografías de Cristo la de Bellot era buena pero que la de Renan como tú conoces era mala y que esto era complicado que en España en realidad éramos poco dados a la erudición y que había muy poca ciencia teológica buena en este siglo pasado no bueno y después de esa larga alegato eh, le publica en el año 39, pero lo tiene escrito en el 36, y de hecho dice que se lo llevó de Madrid escondido y lo enterró en Alicante, porque vivió mientras pasó la guerra en Alicante, en una casi choza, un sitio muy pobre, eh, y lo escondió, lo enterró allí. ¿no? Se lo dedica, lógicamente, porque allí mismo, por el levante, habían asesinado a José María, su hijo, José María de Pereda, que era profesor con 27 años. ¿no? Entonces lo dedica a él. Eh, y en el, en el, lo, lo dedica de alguna manera también a los desheredados de la tierra, a los que sufren, los que lloran, que no tienen sitio, a los que se utilizó en la guerra como carne, dice. Eh, o sea Y hay una cosa muy curiosa que me gusta, dice es que no nos damos cuenta, dice, de que Europa hace años eran mucho más felices los suizos, daneses, holandeses, ciudadanos de potencias pequeñas y pacíficas que los franceses, ingleses y alemanes, ciudadanos de potencias grandes y amenazadoras. Y esto lo ha escrito cuando todavía no había empezado la Guerra Mundial, claro. Eh, ya digo que si se hubiera llamado de otra manera, a lo mejor con el nombre de la protagonista, jesaín de Betel, hubiera tenido bastante éxito. ¿no? Y porque el argumento es, tiene gancho. Es un anciano judío que adopta esta jesaín que se casa con Tomás, que es otro que vive por allí, pero están en un ambiente muy rural, muy aldeano. Pero claro, todo se contamina cuando una de las tribus de Judá pues, llega le inunda el valle impulsados por los romanos, entonces, claro, empieza ya a ver el, lo griego, lo romano, la Gesaín, que era muy guapa, pues cae en manos de varios amantes por allí, de griegos, de judíos, eh, su, su marido Tomás estaba en un molino y, y lo sabía, pero era muy bueno. Eh, eh, su hijo Mateo se lo deja a una especie de profeta, porque él ya tenía poco tiempo, se lo deja a un profeta que era el que le cuida, eh, sigue con su vida disoluta, pero de pronto llega por allí a sus oídos un cristiano que había oído hablar de un tal Jesús de Nazaret, y ella pues en un momento bajo dice que va a conocerle, emprende un viaje en compañía del anciano este, el anciano que la había adoptado de pequeña, lo raro es que se quedaba a tomar a su marido allí, cosa un poco extraña en la época que se marchara la mujer hasta Galilea por ahí, 150 kilómetros o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, es una novela. Entonces dan muchas peripecias, cuentan cosas muy interesantes. Llegan al final, se le suma Tarsio, que no era Pablo de Tarso, Tarsio, que era uno que tenía mucho dinero, pero la vio y dijo, yo me sumo a estos. Y dejó las cosas, iba detrás de ella, pero era novela totalmente, ¿no? Eh, entonces, les toman un poco por locos, ¿va? estos dos, y ese que es rico, ahí con un trapo también detrás de ellos. Y, y claro, en un momento dado, él, él todo el día detrás de ella, y él le dice, oye, que yo estoy casada. Y dice, por haberme lo dicho al principio. me dice, muy simpático la novela. Ahora, digo, pues es que tú, tú vienes conmigo a ver a Jesucristo, que te hace falta, o algo así. le dice, no, entonces queda muy bien. Y el otro, pues, llega un momento que se convierte también. Llegan, llegan a conocer a María Magdalena y luego a Jesucristo y se convierte, y se convierte, y... Y entonces Jesucristo le dice las palabras del Evangelio, le tocaron para él, le dice, el que adultere con la mirada es igual de adúltero y el otro, uff, uh, lo pilla, ¿no? Lo, lo tiene muy bien puesto, porque está muy bien construida la novela. Y claro, tiene un final feliz porque al volver los romanos matan a su marido, este Tomás. Le matan porque, por las disputas que había allí, entonces, claro, ella se casa con Tarcio. Los dos ya eran cristianos. Bueno, feliz para, para el pobre marido, no. Pero bueno, eh, es una novela que indica todos los ambientes, porque, por ejemplo, pone el, uno de los hijos, Mateo, educado por el profeta, mientras que el otro cayó en manos de los romanos y acaba en Roma, eh, no quiere ser pagano y tal. O sea, es. Explica muy bien el ambiente muy real de la sociedad de entonces. ¿no? Eh, Juan de Castilla ya lo he contado un poco, no quiero pararme en ello, si queréis lo cuento un poco más, porque tiene un, tiene un, un rasgo interesante, es un poco pesada al principio, pero tiene un rasgo muy interesante que es el siglo XIX y el factor de modernidad es un ingeniero que no casualmente está casada con una extranjera, que es, no sé si era holandesa, bueno, una extranjera, y él dice él dice que eso era importante para renovar Castilla también son los que la apoyan en esa lucha contra el capitalismo feroz que quiere explotar las minas y expulsar a... Eh... entonces ese rasgo ese rasgo, también el médico la apoya eh... y enfrente tiene pues a los comerciantes que dicen aquí a sacar tajada de todas estas cosas de la eh... tiene un final que se lo reprocha a al... algún crítico que es... A veces no encontraba finales. Y entonces el final es un poco tonto, porque cuando ya estaban todos allí, que habían vencido casi porque habían convencido, este Juan se enamora de la hidalga que iba a ceder las tierras. Y cuando ya iban a ser felices y ya no iba a vender la hidalga, este en un arrebato dice: Voy a la ciudad a decir, dejar claras las cosas. Y claro, es que a quién se le ocurre, ¿no? Entonces entra por allí, es cuando le linchan y le matan. O sea, acaba como muy rebuscado, no sabía cómo acaba la novela, ¿no? Y es este, Juan de Castilla. Bueno, eh, el propio padre de Ortega Gasset, también obligado un poco por la amistad, le hace un, una de las críticas en la de montaña de La, de la Habana, Ortega Monilla, ¿no? Uh -huh. Y también Díaz Canedo, Enrique Díaz Canedo, eh, hace otra crítica de otra... También un poco ligada a lo perediano, que es Cenizas y Leyendas, que es como una geografía de pereda de lugares, pero como más arcaizante, eh, de un hidalgo que no se adapta. Yo creo que en el fondo no quería hacer una novela de hidalgos que no se adaptan. lo hacía como para demostrar que era imposible esa adaptación. Lo que pasa que, depende de cómo lo leas, puedes entenderlo en un sentido o en otro, ¿no? de, de opinión a favor o en contra. ¿no? Bueno, y eso por sus novelas. Luego hace tres o cuatro. Bueno, hizo más, pero las que eh, salen a la luz de comedias o de teatro, pues el que más éxito tiene es El anillo de Saturno. Eh, también está eh, las que he hablado ya, que era la de, ¿cómo se llamaba? Burla burlando, al principio que tuvo cierto éxito, y luego en Barcelona, no sé por qué en Barcelona estrena otra, en el teatro Barceló, no recuerdo cómo se llamaba, otra obra, pero bueno, no tienen esa importancia ni, ni son tan conocidas, ¿no? no son tan conocidas. Yo creo que, además, yo no he tenido tiempo de más que de ver las críticas, pero no las he leído, estas estas que se pueden conseguir en el libro antiguo, por ahí las he localizado en libro, pero... Uh -huh. El otro día estuve en la biblioteca central y no las tenía. Entonces, digo bueno, y aquí tampoco. ¿Te acuerdas que miramos? No, y aquí no, tampoco. No se aquí encontraban fáciles. además, la, la única obra suya que tenemos, aparte de la, de, sí. la antología, de, no, es, es Cantabria. El Cantabria, sí. Entonces, no he tenido ocasión y intentaré mirarlo. Eh, por terminar, este hombre, ya en los últimos años de su vida, pues casi después de la guerra, casi deja de, de escribir. Yo creo que ya se, se siente un poco que es otra época, pero sí que hace una cosa, porque es muy culto, y hace una cosa que es publicar sobre arte, bastante bien, dos o tres volúmenes de temas de historia de arte. Este es el viejo poema, la Fea. bueno, esto es la, la representación en ABC del de Anillo de Saturno, que salió a dos páginas, bueno, tuvo cierta trascendencia, año 20, este, 30 casi. Eh... En ABC también tiene algunos relatos pequeños, como este, con este dibujo tan bonito, ¿no? Que no sé de quién es. Este es un dibujo precioso, así, ¿no? De... Relatos cortos. La montaña de la, de la Habana. Luego, en ABC también publica esto de las artes en la intimidad, varios artículos, cuatro o cinco, en dos páginas que explica cosas de arte. Y de hecho, publica tomos tomos que están bastante, de bastantes páginas, sobre eh, temas concretos de arte. Eh, yo no sé la importancia que tuvieron, no han sido reeditados, y no sé si serían... eran manuales, realmente manuales. El Liberal de Madrid, de cita en el año 30, como un manual muy útil, o sea, quizá para, para estudios, con resumen de teorías estéticas, asequible a todos, fácil de entender, o sea, pero... Yo le tengo, si quieres te dejo. ¿Le tienes tú? El, el arte se llama. Bueno, pues explícalo tú. No, <risa> no, <risa> no, yo es que le tengo, es un, bueno, es una digamos para gente que quiera iniciarse en el Está aprendizaje bien, o sea, de la historia la, del arte. La, la típica introducción al arte bien sí, hecha por lo que parece. Sí, ¿no? sí. Pero introducción, libro. Real, sí. Pequeñito. Pero tiene vale. dos. Tiene dos. Tiene otro que es. Yo tengo uno que se llama el arte. Sí. Tiene otro el arte que sí. Este tiene otro que no sé cómo se llama ahora. Tiene dos así de este tema. Bueno. Pues yo creo que si hay algo de debate y me aportáis algunas ideas también, pues no no quiero cansar más. Eh, de hecho, ya ya vuelvo a repetir lo mismo, que todavía lo estoy trabajando un poco, porque mi idea era un poco para el otoño, pero bueno, ha surgido un poco, un poco. así de... Y, y si alguien conocéis, o Benito, algún tema de Vicente como hijo de Pereda o Salvador, no sé, yo yo no sé si... En realidad es sorprendente que en prensa no aparecen casi fotos, porque podía haber un grupo familiar y salir, pero muy poco se ve. Ahora que se busca todo tan fácil con la hemeroteca no aparecen casi fotos. Y luego lo que hablaba con, contigo, Pedro, que la familia, que no he hablado de ella, sus, sus ocho o nueve hijos, claro, había dos religiosas una que murió en, hace pocos años que estuvo en el colegio vega Cruz eh, otra que estaba en Madrid casada sin hijos que era creo que era Isabel o, o, no, Dolores, Dolores, Dolores Dolores sí ese es ese es el que tenía nietos ya o sea eh, estaba casado por ahí en el sur sí y luego había otro había otro hermano bueno, aparte del que es asesinado en la guerra, había otro que muere pronto también, con 40 años soltero, que es Luis, y otro que muere pronto, pero no consigue encontrar nada, que fue médico en Santander, que creo que un hijo es dentista en Madrid, pero aquí también se llama José María Pereda, por lo he localizado, porque de eso, de al, al mirar la esquela, que encontré en la esquela, y de, ah, pues mira, a veces es la manera de buscar. Pero no tienen una descendencia nutrida que puedas pedir cosas. Pues, ¿tienes un Ruiz de Villa aquí en Santander? Pero Luis de Villa tenía familia con él. Eh, sí, hay un parentesco, ¿Parentesco? lo sé, de... Sí, pero igual ya de primos, ¿no? ¿De algún primo de...? No, de sobrino-nieto Sobrino-nieto, o sea de... Bueno, pues si queréis le damos un aplauso al ponente Hola. Y abrimos... Y abrimos, digamos, el turno de... para intervenciones, preguntas debates, etc., no, lo que se quiera decir. Yo sí que te diría que así como Pereda padre, no fue excesivamente aficionado al arte, y lo decía él mismo además, a él lo que le apasionaba la literatura y sobre todo el teatro. Uh -huh. Sin embargo, Vicente, yo creo que ese, esa afición que tuvo al arte le vino por línea materna, porque su abuelo, Juan Ramón de la Revilla, o la Barría, tuvo seguramente la mejor colección de arte que había en Santander en su época. era Aparte de ser pues, hombre de negocios y cónsul de no sé cuántos sitios y tal, eh, Juan Ramón de la Revilla tuvo muy buenos cuadros, o sea, le gustaba lo del coleccionismo. Y su hija Diodora, la madre la uh -huh. madre de Vicente, o sea, la mujer de Pereda, incluso presentó cuadros suyos que pintaba ella a la exposición que se hizo en 1866 en el Mercado del Este, Diodora... Uh -huh. Siempre, aun ya de casada, también siguió pintando. De modo que seguramente al hijo le vendría... Es también curioso que um, lo distintos que son el padre y el hijo en la forma, en el carácter. Porque Pereda era sí, sí, sí. el extrovertimiento, sí, no existe sí, sí, la palabra, pero sí, sí. no podía ser más extrovertido y necesitaba todos los días hablar horas con los amigos porque si no le pasaba algo. Y sin embargo el hijo era mm, todo lo contrario. No sé lo que le mucho. sí porque el propio Montero en la biografía lo dice que era demasiado hogareño y salía poco. Claro, sí, es que si sí, tú sí. quieres ser un creador tienes era, que lo relacionarte y enviar artículos y eh, tal. Y, todo y, lo si contrario que su padre que esperando a que te lo publiquen pues no. Su padre que se pasaba la vida en la calle, claro, que no entraba en casa, claro, claro. entraba eh, pero estaba en la calle. Pereda necesitaba el contacto con su con sus tertulias de todos los días, porque él era, era fundamental para él, ¿no? Y a este, al hijo le pasaba lo contrario. La, la mujer de Perea debía ser una mujer más bien también, Diodora de la Revilla debía ser bastante tímida por algún, alguna cosa que se sale por ahí a relucir a veces. Ser, igual se parecía más en la forma de ser a su madre que a su padre. Diodora, por cierto, como anécdota lo cuento, lo sabréis muchos, pero bueno, era hija de este Juan Ramón de la Revilla o la barría, que tuvo el humor de ir poniendo a sus hijos los nombres con por orden alfabético. O sea, al primero con la A, a la segunda, a la segunda Belinda con la B, a tal. Diodora fue la cuarta, claro, la D. Y llegó hasta la L, ¿eh? Llegó hasta la L, o sea, fueron hermanos. Revilla Huidobro, fueron hermanos. La pobre Casimira Uidobro, que fue la, la, la abuela de Vicente de Pereda, la suegra de. Pues tuvo bastantes partos, sí, porque llegó hasta la L, de, de la A a la L, con, con sus hijos. Bueno, ¿qué más hay por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿España alguna? Forestal? Sí. A ver, eh, el libro de España Forestal... A ver, lo, eh. No, no, ese es un libro. Esa es la portada de un libro y te voy a decir que se publica. Bueno, espera un poco a ver si lo. Eh, se publica y creo que tengo puesta la referencia. ¿Dónde está? Es más adelante. No sé dónde la dejé. Le he pasado ya. ¿Dónde le puse? aquí está, ah bueno, la España forestal no, a ver, hay un libro que se llama Cotos forestales de previsión que se le he visto en la biblioteca histórica de Oviedo que está prologado por Ángel Osorio y tiene muchas cosas, pero bueno es demasiado técnico de lo que hay que hacer estatutos de, de cómo hacer cosas y luego uno más divulgativo es Los bosques, canción y fuerza de España que participan más autores participa aquí José Montero también pero participa Tomás Borrás seguramente algún ingeniero de Montes eh, y este es, ¿de qué año es? Bueno, este se busca fácil en internet, porque es un, con ese título, Los bosques, conción y fuerza de España, participan varios. Eso es como, como libros estos dos, este de los bosques y el de cotos forestales de previsión, y luego artículos tiene bastante, por ejemplo en España Forestal, que es una revista, tiene, se habla de él. Más que hacer el, el artículo, se habla de él, de su coto forestal y del sindicato agrícola de Polanco, se habla de él, él no escribía tanto, de él. hablaban de su coto, de que iba a ser una cosa buena y tal, pero fue famoso en su época, y sobre todo en la época de la dictadura, con el regeneracionismo, que se trataba de cambiar todo y hacer cosas, se puso de moda todo esto, tanto los cotos apícolas que hubo aquí en Maliaño, que promovió la diputación, como estos cotos forestales, como eh, algún otro que había de otro tipo, de... se promovió pero duró muy poco, duró casi lo que duró la dictadura de Primo de Rivera, y no en más lugares de España también se desarrolló esta, este intento de mejorar la previsión, porque ya existía el Instituto de Previsión, creado por Maura, el año 10, o no sé qué año fue, por ahí, pero no se palmaba, o sea, había que plasmarlo en hechos concretos, y el hecho concreto era, por ejemplo, a nivel industrial, eso lo conozco, que querían que el empresario diera dinero, pero que los propios obreros voluntariamente aportaran, eso creo que hubo en Solvay, y claro, los obreros voluntariamente no, no aportaban demasiado, y en los cotos forestales debía pasar un poco parecido también, él quería pequeños propietarios, pero era muy complicado reunir, pero de hecho él hizo una gran plantación, que cita ahí, de, de 100.000 árboles, o sea, debió, yo no sé en qué zona, de cercana a Poblanco, pero bueno, no sé en qué quedó todo aquello, si tienes interés en ello te, te digo las, que, las revistas que he mirado, son unas pocas, luego no, no, eh, seguro que hay algo más, pero muchas veces se cita, pero no, no se desarrolla a lo mejor en la idea suficientemente, ¿no? Y yo, no sé, Salvador, sobre poder compararle con otros autores de esa época o anteriores, yo eso me cuesta más, a lo mejor a ti, porque como es un poco anacrónico, quizás un poco de 20 años antes su manera de escribir, yo no sé con quién compararle a nivel de Cantabria o de España, porque, por ejemplo, aquí estaba de novelista este Antonio Polanco, pero era como más humorista, ¿no? Era... No, no, no, eso no es sí, yo, yo creo que en realidad es un poco un, un resto de la, del tipo de de literatura interior. del 19, un resto que sí, está ahí. Y está, y todo lo, yo conozco la obra de, de su obra sí, sí entonces sí. no puedo opinar pero por lo que tú cuentas me da la impresión que es desde el punto de vista ideológico un poco igual que su padre servido con otra salsa. Pero me da la impresión que sí. es eso yo creo y que sí. comparado con otra gente que está escribiendo en aquel momento, hablo a nivel de español, pues es de los retrógrados, no de los que están mirando hacia el futuro. Uh -huh. Me da esa impresión. Sí, él tiene la vista un poco, eh, por familia es el último hermano, pero sí. tiene la vista muy, muy fijada en, en bueno, su padre es también. Es claro, sí. la misma cuestión de que en estas uh -huh. novelas, y es un juicio temerario porque yo no las he leído, estoy fijando en uh -huh. sí. lo que tú dices. Fíjate que en, este, en estas novelas los protagonistas o las protagonistas son siempre ah, pues, igual que las bueno, novelas. Bueno, no, pues, no, no, no, no, igual le sí. he dado yo una idea Ay, falsa. Estamos hablando de. Sí. ...de literatura de sí. los tiempos pasados, pues ahí estamos... Sí, sí, ...un sí. poco esta novela histórica, ahora la a lo ...sí, Lola, bueno, Lado, en ese aspecto, sí... ...entonces, es un poco este mismo tipo sí. de ideología... ...yo ¿verdad? lo que he visto más de más moderno, es que entrando con eso... ...sí que se le nota muy claramente que él quiere hacer la crítica social... ...o sea, quiere enseñar aquello, pero un poco como ir, en ironía porque en algunos casos lo pone en la figura de Hidalgo, pero casi para reírse el tema de tal... No, no sé. En algunos casos lo pone como diciendo esto, pero, pero sí que es verdad que en el fondo él anhela la, la hidalguía que él presupone buena de principios del 19, donde se defendía al campesino antes de llegar el capitalismo de la segunda parte del, del ferrocarril, todo el desarrollo. Entonces él es, en el fondo sigue pensando en ese patriarcado. Con buena intención. Con buena intención. Pero sigue sí con esa idea fija de que ese exceso de capitalismo y de comercio está destrozando pues algunos aspectos, ¿no? Lo que quiere un poco dejar de caer. ¿no? A ver, a mí hablando de teatro, es un poco extraño que aquí en Cantabria hay muchos teatros. Vamos sectores que viven de ello, del teatro. Con Día la Machina Teatro, el Aula de Teatro de la Universidad, este, Meriñaque, y vamos, el Palacio de Festivales a veces ha hecho teatro aquí de Cantabria, y teatro muy bueno. Entonces es un poco raro que todos estos teatros, vamos, estos grupos teatrales que no son grupos aficionados. Que no es eh, eh, la sociedad del pueblo que se dedica o de una cosa. Y sin embargo nunca han hecho ninguna representación. Y son gente que vive del teatro y exclusivamente para teatro. Concretamente la máquina teatro, por yo poner un ejemplo, y Beriñáce, pues lo mismo. Entonces, tal vez es que no, no ha acertado él a hacer un teatro que después sería fácil de... De representar. De ponerlo, o sea que... Yo no sé si ahora sería posible actualizar alguna obra, porque ya digo que no las he podido ver porque son muy difíciles de encontrar. No sé si sería posible actualizar la obra con cierto interés. Oye, pero es que el teatro es el teatro siempre sí. ahora. Si sí, sí. sí. una obra bien hecha 200 años. claro una obra bien hecha es actual muchas veces pero no lo sé pero, se pero tampoco vale. se ha editado de nuevo con lo cual quien la encuentra para empezar y es, hasta es hasta desconocido pero bueno que tampoco es el, pas el caso solo de Vicente de Pereda Tiene... ocurre con mucha gente eh, eh, la mayor parte de los, los de dramaturgos y, y... del 19 mmm... No se representa nada, nada de ellos, nada, no. ni de Día de Quijano, no, claro, sí. ni de... Ni el propio Eusebio Sierra, que fue el que más sí, brilló. Sí, sí, sí. Bueno, de Eusebio Sierra algunas zapuelas que todavía perduran por ahí, pero nada más. Y no, pues es teatro que ya quedó, digamos, ahí aparcado en el pasado... ...muchas veces teatro en verso también... ...bueno, el propio Pereda, padre... ...escribió algunas obras de teatro... ...y él siempre decía... ...porque a Pereda lo que más le fascinaba... ...de la literatura era el teatro... ...y él decía que hubiera cambiado... ...uno de sus éxitos gordos en la novela... dice ...incluso unos cuantos... ...por haber triunfado siquiera una sola vez en el teatro... ...porque Pereda realmente... ...el teatro le fascinaba por encima de la narrativa... Lo que pasa que, hombre, las obras que estrenó de joven no tuvieron mal éxito, pero como decía él, no pasaron de Peña Castillo. O sea, tuvieron éxito en Santander, aquí se representaron, se estrenaron, pero, pero, pero, pues muy bien, pero, pero de Peña Castillo no pasaron. Es que se nos, se, nos olvida, se nos olvida una cosa, que no había cine casi, y que sí. no había otros medios, no había televisión, entonces el teatro era muy importante, porque era el modo de acceder, a, y sobre todo para el que no leía tanto, eh, entonces ya. es que hay que ver las cosas en el contexto de la época, por eso Pereda diría, si triunfo en el teatro, sí, es, es que, que es casi... a, él, a él le, le resultaba, claro, él, él cuenta, contaba... Como de niño, la primera vez que le habían llevado al teatro, al principal, ver aquellas luces, ver aquel espectáculo, decía, pero cómo esta maravilla puede ser tan barata, nada más que por esto. El hombre como que no, le parecía fascinante. Luego tuvo la desgracia también de que cuando él triunfa en la novela, aunque él no sigue escribiendo teatro, pero hay varios que adaptan obras suyas al teatro y fracasa siempre. Curioso, siendo tan célebre, el caso más llamativo fue, y muy raro por cierto, el de Blasones y Talegas. Blasones y Talegas, la adaptación que hizo Eusebio Sierra seguramente es la mejor obra que hizo Sierra en su vida. Eh, y esta es una adaptación yo publico un trabajo en Altamira sobre esa obra sobre esa adaptación y es una adaptación que está muy bien y sin embargo además se estrenó con, una, con música nada menos que de Chapí en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela en 1901, fracasó por completo sin que nadie se lo explicara es curioso porque a veces la, la vida es rara y entonces pasan los años se muere Pereda se muere Chapí, y allá por el año 17 o 18, un empresario de Barcelona, del Teatro del Dorado, le da por reexhumar esa zarzuela, y fue un éxito clamoroso en Barcelona. Luego se estrenó incluso en el Teatro pereda de Santander, con la presencia de Alfonso XIII y de Victoria Eugenia. Otro éxito clamoroso, pero ya Pérez ya se había muerto. O sea que Eusebio Sierra no, Eusebio Sierra todavía, el adaptador, ese todavía... Entonces vivía aquí, era director de la Atalaya y todavía presenció ese triunfo de la obra suya que había fracasado hacía años. Pero es curioso porque sin cambiar una letra, lo que había sido un fracaso tremendo en 1901 fue un éxito tremendo en 1918. Y además es muy gracioso porque entre los críticos, en el año 1901 algunos decían que hombre, todavía el primer acto se salvaba, porque bueno, pero que el segundo, que, puf, que es que era, no, que nota tenía. Y sin embargo, los críticos del 18 decían, el, el primer acto pe, quizá peca un poco de antiguo, pero el segundo es perfecto. O sea, mmm, cómo van cambiando las percepciones con los tiempos. Yo la verdad que la encuentro una adaptación magnífica de la novela de Pereda. Tiene que introducir bastantes cambios, pero muy bien metidos. Pero es que también fracasó, por ejemplo, este um, eh, hubo otros eh, libretistas y, y compositor que adaptaron La leva, que también es de Pereda. Mm. Otro fracaso en Madrid. este um, eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, José María Quintanilla Martínez, precisamente hizo una adaptación de La puchera y la quiso estrenar en Madrid. Pereda dijo, ni se te ocurra. Porque esto es fracaso tras fracaso. Y Pereda solía estar en esos estrenos en Madrid, detrás de una cortina, así en algún palco, y asistía a aquellos fracasos, y el hombre que no conseguía, nunca consiguió, digamos, tener un triunfo en el teatro. Y hasta hubo, y hasta hubo proyecto de hacer, de convertir sotileza en ópera. También hubo proyecto, pero bueno, nunca se llevó a cabo. Bueno, eh, algo más respecto. Antes de acabar, sí que antes te decía yo lo de este, lo de, lo de Diodora, sí. me he acordado después también de que un hermano suyo, Fernando de la Revilla, fue pintor. O sea que en esa familia sí, había posiblemente, mucho. Posiblemente. De hecho, Pereda, he dicho que no era muy aficionado, Pereda, a ver, tuvo bastantes, no, no bastantes, muchos cuadros, tanto en su despacho de Santander como en el de Polanco. Porque tenía vista con Camino y porque bueno pues tenía cuadros de Riancho, tenía cuadros de de, de, de su cuñado Revilla, tenía de, de este de eh, el hermano de Escalante, Gabio de Escalante que también era mi amigo suyo, pero bueno que no fue digamos su preferencia especial. Es verdad que la pintura y la escultura, aunque no fuera una algo que le fascinara, pero sí le interesaron. Lo que menos le interesó fueron lo de las antigüedades. Es gracioso, en una carta que manda, pues yo no sé si me acuerdo a quién, que está en Santander, cuando estaba en Sevilla y le habían hecho un gran homenaje a, a Pereda y tal, dice, nos han llevado a ver, hoy a ver, cerca en Osuna, un yacimiento antiguo, Qué hombre, pues no está mal, pero yo considero que un cristiano se puede morir tranquilamente sin que le pase nada por no, haberlo conoci por no haber conocido esas antigüedades. O sea, eso no le, no le llamaba especialmente la atención. Bueno, pues eh, le damos las gracias nuevamente al ponente eh, y a ver si... Con el tiempo ahí sale un trabajo sí, para que conozcamos más, lo mejor posible. Que bueno, es no, te digo para... Que digas, para que hay que... Hay que profundizar no, hombre, pero muchísimo. ya que has trabajado esto, pues hoy Sí, me... yo, yo sí que volvería... Yo yo realmente, a mí la, la novela esta de Cantabria, eh, hombre, es la única reditada y, y tiene su lógica por el impietud autonomista, ¿no? Y está bien, no está mal. Tiene en, Bueno, engancha, se lee fácil, se lee fácil, eh, yo la recomiendo mm -hmm. leer. Pero también esta de Jesucristo, que en principio con el título piensas que tal, está muy entretenida también, ¿eh? uh -huh. menos que esta otra, o que la ciudad campesina, o la de Juan de Castilla o ya, bueno, uh -huh. para el que quiera leerlas si y las encuentre por ahí, a lo mejor en el... Cantabria es la que se encuentra con más facilidad, sí, sí e pero, una, la edición sí, sí. Sí, antigua. Pero tampoco es fácil, ¿eh? porque en la propia biblioteca central la tienen en depósito, no la tienen para… No sé por qué sí. hubo muy poca edición sí, de ese libro, no sé. Sí. De la segunda. Sí, de la segunda. De la segunda. De la segunda. segunda sino sí. de la... Es casi más fácil encontrar la primera, sí, sí. la antigua, sí.